Hoy eh, luce el sol en esta aldea gallega desde donde os hablo, eh, semanalmente, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que es símbolo de esperanza. A ver si es cierto y este año van mejor las cosas que el año pasado para, para todos los humanos. Bien, hoy vamos a hablar, episodio 29, de la interdisciplinariedad. Eh, sin interdisciplinariedad no estaríamos aquí eh, desde hace varios episodios hablando del nuevo paradigma eh, historiográfico. ¿verdad? ¿Cómo definiríamos la interdisciplina eh, nosotros? Bueno, visto desde la historia, pues la, la interacción de, de, de nuestra disciplina, de la historia, eh, con otras eh, disciplinas, sean ciencias, sean prácticas, sean. Práctica, sean, sean llaveres, eh, saberes, ¿verdad? Y, y claro, no, no nos referimos eh, solo a una influencia ambiental inconsciente de una disciplina sobre otra, sino a una cooperación explícita que implica siempre eh, con, competición, ¿no? Eh, que suele ser pues, bilateral, eh, multilateral en caso de la formación de equipos, aunque a nosotros lo que más nos interesa es la integración de métodos, temas, enfoques de otras disciplinas, en este caso en la, en la nuestra, es decir, en, en la historia eh, académica. Eh, porque claro, aquí está la clave de, del avance que puede suponer para una disciplina el contacto estrecho con otras disciplinas. En realidad es un, es un tema de impor eh, sport yo, yo, por ejemplo, hablaría de una importación exitosa de, de enfoques de otras disciplinas a la historia pues por ejemplo con la economía Así se, de ahí salió la historia económica con la sociología de ahí salió la historia social y fueron experiencias fructíferas porque justamente esa importación fue crítica y se adaptó a nuestro propio medio es decir, que de alguna manera fue eh, bilateral. Y como ejemplo negativo de exportación de otras disciplinas hacia, hacia la historia, yo eh, hablaría de, de la digamos colonización de, por parte de la literatura más bien de la crítica literaria de la historia a través de, de esa idea de giro lingüístico eh, posmoderna que tiene cosas positivas pero la filosofía de fondo es sumamente eh, negativa de hecho fracasó porque eh, eh, la literatura o si queréis la crítica literaria no supo adaptarse ni siquiera entender eh, eh, en qué consiste la matriz disciplinal de los eh, historiadores. Bueno, y eso que llaman los franceses el imperialismo de una disciplina eh, sobre otra, eh, no, no creáis que es un fenómeno aislado, ¿no? en este caso pues, por parte del posmodernismo norteamericano, ¿no? es que está mucho más generalizado de lo que pensamos. Por ejemplo, un autor poco sospechoso de hostilidad hacia la historia como disciplina como Habermas en la reconstrucción del materialismo histórico defiende puede uno quedarse pasmado pero es que, es que lo piensa de verdad y otros lo piensan y no lo dicen ¿no? él cree que lo, que la historia que hacemos los historiadores sirve para aportar datos y que es la filosofía o la sociología, las dos cosas quien se debe encargar pues de reflexionar sobre esos datos históricos, se trata claro de un, de un concepto de la relación interdisciplinar enormemente unilateralista y, y poco útil, yo creo que poco útil para la historia pero poco útil también para esa disciplina que lo único que aprenden de los historiadores son los datos que pueden eh, ofrecer ¿no? bien. La interdisciplinariedad tiene su propia historia. Eh, no existía en el caso del positivismo. ¿no? Eh, bueno, en, origen, en origen, Augusto Comte pues, pues, se interesaba por diferentes disciplinas y consideraba que la disciplina mayor no, no, no era la historia, eh, precisamente, sino que era la sociología. Él realmente es el inventor de la sociología como como. Como disciplina, lo, de todas maneras, ya digo, él era interdisciplinar en el sentido más amplio del, del término eh, Augusto Conte y, y de ahí no viene el problema del positivismo bueno, él es el que crea el positivismo, digamos, filosófico pero es eh, desde el momento que se traslada de Francia a Alemania de Augusto Conte, como explicamos en el episodio correspondiente a Bonranque, Ranke, pues, pues un giro eh, conservador que impulsó nuestra disciplina al mismo tiempo que la limitó, ¿no? eh, ambas cosas a la vez. Entonces, en ese sentido, para, para, para Ranke, eh, la historia es uni, una unidisciplina, ni se planteaba la, la coordinación con otras eh, disciplinas. Estaba pensando más bien eh, en una disciplina eh, corporativa eh, y de hecho practicaba el, el cierto aislamiento, a pesar de sus relaciones, por ejemplo, con, con, con juristas y, y otros de otra disciplina que coincidían con él en su filosofía e incluso sus posiciones eh, políticas. No, predicaba eso. Lo que. Eh, eh, podemos llamar eh, la profesión de historiador como monopolio, ¿no? Es decir, nadie se puede meter en el estudio del pasado, por lo menos con rigor, si no lo hace el historiador. Y eso es, digamos, un lastre que todavía hoy en día eh, eh, soportamos, porque nos aísla del resto de la sociedad, la unidisciplina, nos aísla del resto de la disciplina, pero también de una manera indirecta de, de, de la sociedad y del mundo de la de la cultura y, nos, y nos, nos lleva a refugiarnos, pues eso, en la biblioteca, en, en el archivo, en nuestro despacho, que obviamente hay que frecuentar, pero no con ese criterio aislacionista del eh, positivismo, ¿verdad? Pues, eh, la interdisciplinariedad... Mmm, Irrumpe en el campo historiográfico gracias a los nuevos historiadores, como tantas cosas en el siglo, en el siglo pasado, me refiero a historiadores de anales, marxistas, sobre todo del marxismo inglés, eh, eh, neopositivistas, etc. Yo diría incluso que la interdisciplinariedad, la importación de temas y métodos de otra disciplina, explica la capacidad de renovación que, ha tenido, eh, que han tenido las nuevas historias en el, en el siglo XX, lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX, tan importante eh, como eso fue. ¿verdad? Entonces, en, en ese sentido, eh, los historiadores del siglo pasado pues, establecieron relaciones de, de colaboración con las ciencias sociales clásicas, con la sociología, con la, con la economía, con la antropología, incluso con la psicología, en el caso de los historiadores de las eh, mentalidades. Y siempre fue una relación bilateral que, que, generó, que generó incluso subdisciplinas mixtas, por ejemplo, la sociología histórica, la antropología histórica, la, la, la demografía histórica, donde pues compartían el mismo espacio académico, pues eh, eh, historiadores, pero con, con colegas de, de otras disciplinas. Fue muy buena época para la interdiscipl interdisciplinaridad. Fue uno de los grandes descubrimientos de nuestra disciplina eh, en el siglo XX, pero tuvo su efecto secundario. Y es que al relacionarnos con varias disciplinas, solo cité las fundamentales, eso creaba nuevas especialidades historiográficas que se añadían a las anteriores, a las que la propia nueva historia creó al, al, al, al eh, investigar nuevos territorios, nuevos temas, con nuevos enfoques, etc. Entonces se produjo un fenómeno de fragmentación eh, que es eh, conocido. De hecho, eh, en la redacción del Manifiesto de Historiográfico de Historia de Debate, hace ya 20 años, pues en el punto 4 ya planteábamos esto, de que la interdisciplina tiene que estar, tiene que enfocarse como complementaria de la intradisciplina. La intradisciplinaridad pues se refiere a lo mismo, cooperación entre disciplinas diversas pero dentro de la disciplina de la historia es decir la historia se ha dividido en múltiples especialidades de tipo temático de tipo temporal etcétera que no tiene sentido plantear la colaboración con disciplinas ajenas cuando dentro de, del campo de la propia historia pues no, nos, no colaboramos eh, los historiadores de diferentes épocas o, o temas. ¿no? Entonces ya en ese momento veíamos el problema que podía tener la, la, la, la interdisciplinariedad, si no se combina con una historia eh, global, eh, efectiva, que, que, no, que, que mantenga la integridad de nuestra disciplina, sin la cual difícilmente podemos competir y colaborar con otras eh, disciplinas. ¿no? Bien, esta eclosión de especialidades pues es fruto directo del fracaso de la historia total eh, en, el siglo, en el siglo pasado y facilita ya a finales del siglo XX el retorno de la vieja historia positivista y su unidisciplina en lo que hoy estamos eh, hoy en día, desgraciadamente, digamos, a, a, en contradicción con esta época de de tantas globalidades eh, que estamos eh, eh, viviendo, ¿verdad? En el siglo XXI, pues eh, tenemos ya la, una, un nuevo tipo de interdisciplinariedad que muchos colegas practican de una manera no, no consciente, sin, sin, sin deducir eh, conclusiones historiográficas o, o, o metodológicas, no como pasa eh, tantas veces. Claro, eh, de manera que el nuevo paradigma historiográfico que nosotros practicamos es paralelo a, a otros nuevos paradigmas historiográficos de otras disciplinas, eh, eh, saberes, eh, ciencias, prácticas, etc. O sea, que los nuevos par paradigmas hoy eh, eh, son compartidos, son, son, digamos, eh, trans transversales, ¿verdad? la nueva historia, por lo tanto transdisciplinaria facilita enormemente propuestas paradigmáticas nuevas que hemos ido explicando en episodios anteriores y que gracias a la interdisciplinariedad nueva, se entienden mejor y se pueden implementar mejor, por ejemplo cuando hablamos de un nuevo concepto de la historia como ciencia, donde la historia natural y la historia humana hay que analizarla eh, conjuntamente, pues claro, ahí pff, eh, lo podemos hacer si hay interdisciplinariedad si no, no o cuando, por ejemplo, hablamos de historia global, lo mismo eh, tanto la nueva historia total, como la historia digital, como la historia mundial necesitan de la interdisciplinariedad para eh, desarrollarse, o cuando hablamos de la historia como una ciencia con sujeto conocente, pues necesita naturalmente un sujeto libre y eso se consigue, en, la, en libre y más actual, y eso se consigue eh, con la manteniendo una relación estrecha contra las con, con otras disciplinas que son disciplinas de la realidad inmediata, no como nosotros que estamos centrados en, en un pasado pero que, que no renuncia al presente y, y, y ni al futuro. Para eso necesitamos la interdisciplina y cualquier avance, por lo tanto, en la adaptación de la, del oficio historiador al siglo XXI pasa por la interdisciplinariedad de, con, con a, aquellos saberes, ciencias y prácticas emergentes hoy en día. ¿no? Bien, eh, hablamos de nueva interdisciplinariedad y, y, y que no es un proyecto, es, es algo que está avanzando eh, de una manera, yo diría, acelerada, al menos en algunos campos. Eh, yo creo que avanza la nueva interdisciplinariedad de la historia en tres direcciones claras. Interdisciplinariedad con las nuevas tecnologías, interdisciplinariedad con las ciencias naturales e interdisciplinariedad con eh, la literatura. Digo que por orden de, de, de mayor velocidad de implementación a menor velocidad de implementación. Eh, obviamente, eh, eh, eh, lo primero que tenemos es que hablar de, de, de, de, de las nuevas tecnologías y, y, y su influencia en, en la historia Hoy, hoy, hoy en día, es decir, yo diría que la nueva interdisciplinariedad, también de la historia, la nueva interdisciplinariedad, son los medios. Son los medios técnicos, los medios eh, de comunicación, eh, fruto del desarrollo de la revolución científico-técnica que estamos viviendo eh, y que está cambiando la, la humanidad. Y si cambia la humanidad, eh, cambia, cambia, cambia la, la historia, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, eh, podemos mmm, celebrar eh, los resultados espectaculares de la interacción entre la historia y las nuevas tecnologías en diversos campos. Y son espectaculares. Y cuando hablamos como historiadores, son espectaculares porque consiguen generar un nuevo conocimiento histórico. ¿no? Por, yo voy a dar tres ejemplos, habría muchos más. Primero, el caso de los análisis de ADN y la, y la, y la, historia, y la genética aplicada a, a la historia. ¿no? Bien, conocemos la, la, la enorme importancia y los descubrimientos nuevos de tipo histórico e historiográfico que estamos viviendo por una gracias a, a los análisis genéticos. La única pega que pondría es que cuando el genetista él mismo quiera hacer historia, eh, apoyándose en los datos que obtiene por, por los estudios genéticos, pues a veces tropieza con el problema eh, que, que antes criticábamos de los que eh, se acercan de una manera dominante a un medio como la historia sin conocerlo. no Y es que llegan a conclusiones que... Puh, basadas exclusivamente en los datos genéticos, pues son equivocadas, por mucho que el, los resultados de la investigación de ADN sean en un sentido, si no tienes en cuenta otros factores, te equivocas a la hora de llegar a las conclusiones. Otro campo donde está habiendo mucho avance en cuanto a relación entre historia y nuevas eh, tecnologías eh, son los instrumentos, nuevos de detección y de análisis que, que, que se están aplicando a, a, a los restos eh, históricos, a los restos materiales que, que deja la, la evolución histórica, es decir, a, al estudio de, de una buena parte de, la fuente, de las fuentes históricas. ¿no? Y ahí en ese caso ya no solo nos referimos a los restos orgánicos, sino también a los restos no orgánicos. Y por último, donde hay ya muchos resultados de, en, en, en ese binomio de historia y nuevas tecnologías, es naturalmente lo que llamamos historia digital, es decir, colaborando para hacer historia, historiografía con la informática, con las redes. Hay que resumir diciendo que esa relación nueva entre nu nuevas tecnologías y, nueva, y, y nuevo paradigma eh, historiográfico que, que se da para todas las épocas históricas, no, no, no solamente para, para la prehistoria y la arqueología, que es donde... Por la, por la importancia que tienen las fuentes materiales para ese, para ese periodo histórico, pues, los resultados son más llamativos, pero aún está por hacer mucha, mucha historia interdisciplinar con, la, con, la, con las nuevas eh, tecnologías para otras épocas históricas, incluso por, para, las más, para las más recientes. ¿no? Algo se está haciendo también en ese sentido. ¿Y la, cómo, es, cómo está siendo la colaboración de la historia con las ciencias naturales? Bueno, pues también con muy buenos resultados, eh, con la biología, eh, con la medicina, eh, con la física, con la biología, ya hemos hablado la colaboración con la ecología eh, y con la genética, pero también habría que hablar de la microbiología, de la, de la biología nuclear, con la medicina obviamente eh, nos puede ayudar mucho para la historia de las enfermedades eh, pero sobre todo eh, eh, nuestro interés está eh, en la colaboración con la, con la medicina forense porque claro, nuestros objetos de estudio eh, vivos están muertos, quiero decir nosotros eh, lo, lo, les damos la palabra y, y reviven en la historia que se escribe, pero, pero los sujetos los están, los objetos de nuestra administración están muertos. muerte. La medicina forense es muy importante para una colaboración interdisciplinar de las ciencias de la naturaleza eh, y la historia como, como ciencia social. Y, y no me refiero exclusivamente a la memoria histórica, sino eh, en un sentido, digamos, más, más amplio. Igual la física, la fí con la física tenemos y, este, y se está se está intentando colaborar en dos campos muy concretos. Uno, donde historia de abate es un ejemplo digamos claro de los buenos resultados que se pueden obtener, que es el campo colaborando con la ciencia desde el punto de vista de la historia y la teoría y la filosofía de la ciencia. ¿no? De eso hemos hablado ya bastante. ¿no? Y otro, a la hora de, de aprovechar todos los descubrimientos en general teóricos de, de la física y concretamente de la física del, del, del cosmos, ¿no? porque eh, decíamos que para hacer una buena historia global en el sentido de historia mundial es necesario implicar la propia historia del universo ¿no? para poder hacer eh, una historia de la humanidad eh, antes, durante y no sabemos eh, si después del paso del hombre y de las mujeres por el planeta Tierra por lo tanto hay, hay mucho, mucho mucho que hacer en la interdisciplinaridad eh, con la, con la con la física y por último y termino hablábamos de, de, de que otra vía de colaboración que no estaba para nada en el siglo pasado y menos en el siglo XIX eh, de la, es la, la, la colaboración entre la historia y la, y la ficción ¿no? eh, claro eso es digamos eh, en fin un, un límite que no se debería eh, rebasar visto desde el ángulo del historiador positivista. ¿no? Pero esa lucha frontal contra, eh, de historia contra ficción, es, eh, eso es una, una batalla del siglo XIX, ni siquiera del, del siglo XX. ¿no? Hoy ya nos encontramos muchos autores literarios que tienen un enorme interés por la historia y, y tienen un enorme interés por hacer... Una literatura realista y con ello sí que podemos establecer eh, lazos de, de, de colaboración. ¿no? Por ejemplo, cualquier eh, novelista hoy en día que se precia hace novela histórica y utiliza los datos de los historiadores y a veces algo más que los datos de los histori historiadores. Pero a, a donde no le llegan los datos, pues le llega su imaginación y sin escrúpulos ninguno porque eh, la literatura si el, el, el, es un saber basado en la ficción pues se inventan eh, lo que no saben ¿no? pero bueno ya no es poca cosa que quieran digamos rodearse de una pátina de realidad histórica cuando hacen eh, novela novela histórica eso es un orgullo para para los historiadores otra cosa es que después para nosotros resulta inaceptable simplemente inventarse lo que no se sabe porque eso cuestiona al oficio del historiador que, que está basado justamente en saber lo que, no lo, sabe, lo que no sabemos a través de nuestra propia inteligencia y apoyándonos en las fuentes históricas. Pero bien, está muy claro cómo eh, la literatura se aprovecha de la historia y cómo eh, los historiadores nos aprovechamos de la literatura. ¿eh? Eso es un camino todavía inexplorado. En el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, yo planteé la posibilidad de una historia, eh, nueva historia narrativa, que sin abandonar el rigor, pues aprenda de los autores de ficción, pues a, a cómo tratar los personajes, las tramas y otros, y otros recursos literarios. Eso todavía es algo por hacer. Y yo creo que enormemente sugerente dentro de este campo más abierto de interdisciplinariedad que tenemos ante nuestros ojos en el actual siglo. Bien, sobre esto de la nueva historia narrativa habrá, espero, más adelante un episodio concreto. Por hoy lo dejamos aquí. Si queréis más detalles sobre la nueva interdisciplinaridad de la historia, que no es una propuesta, es algo ya que lo estamos viviendo y practicando. Lo que pasa es que hacer, al hacerlo conscientemente, naturalmente vamos a sacar mucho más fruto de esas posibilidades de colaboración con las ciencias sociales clásicas y también con otras disciplinas emergentes actuales que no, no, no, no tenían esa fuerza o simplemente no existían en el, en el siglo XX. Bueno, mi propuesta de lectura es más bien de, de visualización es la conferencia la nueva interdisciplinariedad de la historia que dicté en, en la Escuela Nacional de Antropología Histórica de, de, de la Ciudad de México hace, hace cinco años la tenéis en vídeo y, y en audio en nuestras, en nuestras redes bien, Clio Mediante mmm, el próximo episodio será sobre las mentalidades Nada más y ser felices.